Miembros de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Senoví denunciaron este martes que el transporte que traslada a los estudiantes de la localidad a la universidad está averiado y según ellos no poseen dinero para solucionar la problemática y las autoridades de la Junta Distrital de Cenoví se han negado a colaborar. Eh, bueno, la asociación se ha reunido y para evaluar lo que era el transporte estudiantil ya que eh, semanas atrás el transporte se nos dañó y eh, fuimos una comisión al ayuntamiento para que nos arreglara el transporte. Eh, esto sucede que cuando la, el Consejo de Vocales aprueba a unanimidad que dichos recursos le sean otorgados a la asociación, el director del distrito se negó a entregarlo, abogando de que él necesitaba que la asociación le diera una, le diera una, una rendición de cuentas. Entonces, eh, los vocales también abogaron para que unos meses que ellos tenían, que no hubieran utilizado el combustible que se le otorga, ese dinero le fuera entregado a la asociación para repararlo. Y el síndico también se negó. Intentamos hablar con el director distrital, pero no estaba en la junta, y el encargado del área de tesorería, Sandy Rivas, se negó a dar declaraciones al respecto. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.